Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Una vez más, van a estar con ustedes. Eh, pues, tuvimos un tiempo ausentes por cuestiones personales. Bueno, en fin. Pero estamos aquí. Quiero dar las gracias a todos de mis amigos por tener la paciencia de seguir en mi canal. Este, quiero darles las gracias por, uh, por seguir aquí, ¿no? o sea, por, repito, por la paciencia, ¿ok? Y les tengo un contenido nuevo. Se trata de miembros y otras otros sorpresas. ¿Otro? Es otra sorpresa. Entonces, eh, nada, amigos. Eh, espero... Contenido les diste y, y les digo, tenganme un poco paciente. Yo uh, visito sus canales realmente no logro a todos porque la lista es grande, pero trato de una manera estar ahí dependiente de sus contenidos. Se trata de de, de todos uh, de, de, de, de bueno de la naturaleza. ¿Ustedes okay. saben que es lo que yo que, eh, muestro en mis videos? Quiero aclarar otra cosa, eh, mis contenidos eh, eh, los creamos con el propósito de entretener, o sea, yo no busco fama, no busco um, nada, o sea, dinero monetario, no, yo, lo, yo mis contenidos es para entretener, o sea, es como un pasatiempo, incluso para mí, es un pasatiempo, y me encanta mostrar la naturaleza eh, de autores de, de, de, de este, voy a un sitio grabo me encanta sí la naturaleza entonces eso es lo que se trata en mis videos de mostrar eh, eh, la naturaleza los animales y también bueno y que las personas que se identifican conmigo que también disfrutan la naturaleza bueno bienvenidos a mi canal eso es de eso se trata mi contenido okay eh, thank you very much tres Shabbat Shalom. Bye bye. Esa es la Esa noche. Bye bye. Qué lindo, qué lindo. Le voy a mostrar la liebre. No sé si la van a a, a poder a, a, a alcanzar a ver. Por favor, el camarógrafo allá. Mi tío, el camarógrafo. La liebre está allá. Voy suave, voy hablando suave porque no quiero que se vaya. Ay, ya qué hermosa hay dos son dos, son dos. ay qué belleza como les podría decir eh, bueno se alejan bueno bien rápido si ¿sí me entienden ahora miren les voy a mostrar es un tipo de planta esta miren qué bonito color el colorcito voy a entrar aquí en con precaución, con cuidado porque este no quiero encontrarme con algo que <risa> diferente, si ¿sí me entienden. Ok, miren. Este es un color perfol color. Mire, qué bonito. Es un no es fruto, tiene que es un tipo de planta. Pero qué bonito el color, me encanta el complemento del colorcito con lo verde, aquí se fijan miren, aquí hay más y este pues nada amigos, vamos a continuar este estamos buscando más liebres pero bueno vamos a continuar aquí no sé si van a escuchar el sonido de, de, de los truenos, de, de la lluvia que ya se aproxima o ver la liebre está... no estoy segura, pero vamos a continuar aquí. Eso y como les mencionaba estamos en un, en un momento así bastante de calor. Este. si se fijan en mis en mis zapatos bueno para quitar cualquier cosa verdad este para protección entonces por eso eh, nos ponemos este tipo de amigos zapatos. les muestro li la liebre la continuación del video miren allá está la liebre ya me está viendo no me quiero acercar mucho porque se va a ir si la puede a grabar mi cámara Está allá, miren. Ay, qué hermosa. No me quiero. Allá va, miren. Allá está. Ay, qué bella. Esta sí es una liebre. Porque. Ay, miren qué linda. No me quiero acercar mucho. Estoy hablando suave porque. Ay, no quiero que se vaya. Allá está, qué hermosa. Mírenla. Ahí está. Entonces estoy hablando suave porque también está ladrando el este perrito del que les mencionaba. Hay un, Él, él las, las persigue. Entonces este... No quiero que... Ella vaya a pensar. Miren. Si la queremos perseguir o atrapar. no, qué lindura! Está comiendo. Y está este... Sí está comiendo así. Este... Como si se fijan. En la hierba. bonita segura es que es que provocarla a tocarla provocarla a bajarla, pero que no se puede porque ustedes saben es imposible miren ahí está voy, a, voy tratando de acercarme así suave para poder atraparla más cerca grabar amigos si sí, está claro <risa> grabar entonces ahí está Ay, me voy a quedar aquí así. Ay, qué linda. Y yeah. ellas tienen mucho aquí espacio, vegetación. Está muy linda. Y aparte, pues, como les decía, bueno, no sé si escuchan el ruido del, de los truenos, de la lluvia. Porque ya llovió. O sea, sí se vino la lluvia, ¿ok? Pero poco. Entonces, este... Ahí está. Ay, qué linda. Y ya está otra. ahí está otra, miren. Este es grande, yo creo que es la mamá. Miren, allá está. Entonces voy a tratar de de llegar así un poco más cerca, donde está la otra, que está más grande. Miren qué hermosa. Ay, qué bella. Vamos a tratar también de atrapar la que está más grande. De pronto nos deja o no. Ya vamos a ver. Sí, no. Ay, qué pintura. Ay, me encanta. Es tan bello. Miren, ahí está comiendo muy tranquilamente. Y si sí, mi camarógrafo, mi tío, puede grabar. Allá, por favor. <risa> miren, acá okay, ya está más grande. Ok, a ahorita, miren. Yo no sé si la, la, la van a poder A, a, a, a lograr a a a a ver, pero está allá. Ella ya se fijó. Se fijó que la estamos grabando. ¡Ay, qué hermosura! Miren. Allá. Me voy a quedar aquí porque sí, ella se fijó. La pequeña, la baby, sigue. Ay, la baby sigue comiendo. Qué cosa más bella. Ay, qué linda. Ay, no. Es un encanto, de verdad. Ah, miren. <ríe> Ay, qué hermosa. Me encanta. Quiero... Si fuera posible que se dejara tocar, pero no, claro que no, no va a ser posible. Ay, qué bonito disfruta. Y la, ma la madre, allá está. Miren, allá. No sé si puede acercarse un poquito más la cámara más vamos a a ver si atrapamos la si sí, ella se ha quedado así tranquilita así ok eh, si sí, ella nos vio pero si sí, están comiendo ya Ay, la baby la baby está muy muy entretenida <ríe> que hermosa Ay, no, no qué lindo. Bueno amigos, y como les decía este es lo que les quería mostrar espero que escuchen lo que yo estoy diciendo porque este, estoy hablando suave ah, para que no se alejen Ay, ella, ella se fijó. Pero dice ya, bueno, no, no importa. Yo sé que no pasa nada. Entonces, este... Ay, yo sé que se va a tratar de alejar, pero tan bella. Miren, amigos, ahí nos acercamos un poquito más. su colorcito es como entre un colorcito como gris es una mezcla de ay oh, ya no me escucho una mezcla de entre que como camuflaje ay la colita blanquita miren qué bonitos Acercamos un poco. Ahí está. Se fue. Se fue. Ok. Ay, lo siento. Bueno, vamos a tratar. si, sí, ella, ella cuando levanta su cabecita es que yo pienso que ella, ella se dio cuenta que, que la estamos grabando. Es la otra. O sea, es, es, es la madre de la baby que les mostré hace un momento. Miren, está allá. Ay, qué bella. Me quedo aquí, así suave, porque si se fijan, se alejan. Entonces, si sí nos acercamos más. Ella sí, ella se fijó hace mucho tiempo que la estábamos grabando. La mamá. Pero la baby no se había dado cuenta. Y por eso la atrapamos un poquito más cerca. Ahí está. <ríe> qué lindura. Yo siento que ella. Sí. <ríe> se fue. Ella sí. Yo sabía que ella sí se iba a alejar. Por favor. Este. Eh. Continuamos en busca de las libres, pero no. Es que si las voy a encontrar porque son di... es difícil. Es difícil. Miren qué hermoso. Que tenemos, ay, qué lindo se siente una libertad. Bueno, lo que... Así, así... Uy, pues, bueno. Qué lindo que se siente el poder disfrutar de de esta maravilla ¿Digo? regalado. Miren, esto tiene una brisa. Oh. Miren qué bonito. Qué lindo. Miren. Qué bonito. Este seguimos aquí. Y no sé si.. Los pájaros. Eh, cuidado con esta, esta, esta, esta, esto que. Okay. Tienes pina. Vamos a pasar con. Este. Hermoso. Miren qué belleza. Bien gigante. Este, las liebres, de verdad que sí hay, pero son una maravilla. Son hermosas. No sé si escuchan ese canto, es como de los pájaros ah. gusanos. Esto es muy maravilloso aquí. ¿eh? ¿Qué bonito canta? Ese, eh, ellos están felices porque ya la lluvia se aproxima, entonces este, cuando, yo no sé si yo eh, si, una, dice ya no, cuando los pajaritos están muy alegres, dice, es que se aproxima la tormenta, y eso, ya está a punto como de llover, se escucha los, el canto de los pajaritos, entonces, Claro, porque pues ustedes eh, eh, la vegetación este, este, ¿cansas? ¿Sí me entienden? Bonita, como por ejemplo aquí, la vegetación está bastante espesa. Vamos, aquí explorando este bello bosque. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué hermoso! Está haciendo brisa como que ya el calor es menos de, de, de anterior porque sí se sentía bastante calor pero hoy es menos y es menos el calor Este... Miren, les voy a mostrar esto Es... Esto es es un hongo <risa> este es un este ¿cómo se le llaman? Sí, es un hongo esto nace, no lo voy a mover porque está allí ha nacido, esto nace de en medio, del pasto